Hola Gaby, bueno vamos a mostrar una novedad como hacemos siempre eh, acá nos hemos acostumbrado al público a siempre tener alguna novedad en este caso vamos a mostrar un compresor para rifles PCP eh, por ahí para el que no conoce un poco el sistema los rifles PCP que son los que tienen un almacén como por ejemplo este que tenemos acá tiene un almacén acá abajo donde le mandamos el aire precomprimido a alta presión eso normalmente se hace con un inflador puede ser con una escuba de buceo con un tubo de nitrógeno eh, pero bueno, en este caso lo que queremos presentar es algo que es muy nuevo en el mercado nacional, eh, ya tiene unos años en, afuera, pero acá lo tenemos hace muy poco tiempo, es el compresor este que infla hasta 300 bares y lo podemos enchufar a 12 volts, o sea en el auto, con la batería del auto, o a 220 en nuestro domicilio. Realmente es algo que es buenísimo, porque siempre con el inflador, con el inflador,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 cocodrilos para agarrarlo directamente a la batería del auto esto es algo de muy muy buena calidad no es económico, pero bueno el que tiene el rifle y lo usa mucho realmente le va a dar un uso excelente, así que bueno no tienen más que comunicarse